Partido. El partido es con el mejor equipo deportivo. Rafa Gol, gol, gol, gol. Es Rafa, Rafa Gol, gol, gol. gol, gol. Bueno, señoras y señores, buenas noches, Dios les bendiga a todos, muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora cuando podemos compartir con todos ustedes el programa diferente a todos, el programa diferente a todos, el del gran equipo deportivo que emitimos en radio de lunes a viernes 12 del día 3 de la tarde, tres horas de debate, de polémica, de pura candela, de lunes a viernes 12 a 3 de la tarde, en AM La Voz del Río Grande, NFM Canela Estéreo 87.9 y en las plataformas como lo son YouTube, como lo es también en nuestra página en internet que es www.rafagol.com y en Facebook Live tenemos Rafagol al aire, pero esa página nos la hackearon esta semana y están colocando eh, comerciales y publicidad ...obscena pornográfica, entonces para que ustedes no le vayan a abrir y le den clic, cuando entre el rafagol al aire, confiamos en Dios que podamos resolver el programa esta semana con los señores de Facebook. Entonces, el Facebook Live tiene problemas, entonces están colocando, repito, imágenes obscenas pornográficas, y entonces no tenemos el dominio de la página por ahora, esperamos a ver esta semana poderla recuperar. Y también... Los domingos estamos aquí por nuestro canal Teleantioquia. Emociona 9 y 30. Hoy, último programa del 2021. Ya regresaremos para el 2022. Nuevamente les estaremos anunciando con las nuevas emisiones del fútbol profesional colombiano que va a arrancar mucho antes. Así que vamos a estar pendientes de, de, de lo que acontezca, de todo lo que va a pasar en... En este mes de, eh, de enero, que arranca también con el baby fútbol, donde ¿no? también queremos estar ahí acompañando a los chicos. Lo, me imagino que el canal también estará transmitiendo todos y cada uno de estos partidos. Bueno, y en esta noche pues quiero recordarles una porción bíblica que está en Apocalipsis, el capítulo, en el capítulo, el capítulo 13 de, eh, de Apocalipsis, el versículo 17 y 18, está hablando de lo que va a acontecer al final del mundo y habla en el capítulo, en el versículo 17 de la marca de la bestia que se va a imponer y quiero decirle esto porque creo que el año 2022 va a ser un año apocalíptico es un año donde se va a consolidar el nuevo orden mundial y donde se va a plasmar todo esto que estamos viviendo ahora de la, de, de, de, del pinchacito y de tener todo esto es, Estos son estrategias, esto ha sido un entrenamiento que ellos han hecho para cuando aparezca realmente el poder mundial, ellos gobernar, van a gobernar el mundo entero a través de esto. O sea, esta semana fui al cine con mis hijos, tuve que llevar el carnet para poder entrar de vacunación, claro, lo tengo. Eh, fuimos a, a un restaurante de comer, hay que entrar con toda parte donde fuimos, a toda parte donde fuimos, lo piden. ¿Qué quiere decir? que ya este montaje está listo para lo que viene en el futuro, para cuando venga la marca, la bestia, todo el mundo, a ah, decir así, normalito. Dice, nadie puede comprar ni vender si no tiene la marca, si no tiene el número, la marca. Entonces, esto que hemos estado viendo ha sido eh, el comienzo de, de, de, de un montaje donde... El mundo va a ser gobernado y manejado por un poder político. La Biblia la van a prohibir. De hecho, ya prohíben, y matan gente, queman iglesias donde se predica la Biblia. Y lo otro es que va a desaparecer, va a desaparecer a partir del 2022 la libertad religiosa. Así que es bueno irse uno memorizando esos versículos porque después usted no va a tenerlo. Bueno yo sí les deseo un feliz año que tengamos un feliz año porque tenemos que confiar en las promesas de Dios porque en la Biblia todas esas promesas están todo esto que está pasando todo todo lo que está pasando está escrito hace miles de años y ahí está y todo se ha cumplido y se va a cumplir al pie de la letra todo se ha cumplido así que es importante mientras se pueda leer mientras la podemos tener disponible leerla bueno señoras y señores hablemos de fútbol porque Nacional quedó eliminado Hoy jugó el Tolima con el Deportivo Cali en Palma Seca. Estuvimos transmitiendo. Ahora nos tocó narrar la final ajena. Me hubiera gustado que Nacional estuviera ahí, pero no. Hoy el Tolima empató con el Deportivo Cali en Cali. Empezó ganando el Cali y a la final del partido terminó uno por uno. El miércoles será la final. La estaremos transmitiendo el próximo miércoles la gran final del fútbol profesional. Hasta ahora el partido ha empatado. Si sigue empatado, eso irá a cobro de penal. Y si el Tolima hace un gol, pues será campeón. O si el Cali gana 1-0, será campeón. Eso, en eso está el fútbol profesional colombiano. Y hoy yo creo que vamos a hacer el balance de Nacional de Medellín. Yo creo que es el último programa y es el de cierre y de balance. Pero antes quiero decirle que hoy tengo premios. y los voy a regalar entre las personas que me llamen a nuestras líneas telefónicas. El, 2, el ahora es con el 04, ¿no? Se marca el 04. 236-4204. Eh, y el 018 5015 marque 604-232-4604 y 018 5015 para que se ganen. vea hoy tengo anchetas de la comarca que están entregando entre las personas que nos llamen esta noche. Y por supuesto que vamos a estar entregando las de... A ver, Echitul, ¿qué tenemos ahí? Echitul, hoy tengo ese colchón, ese ventilador que entrega Echitul entre las personas que llamen estos premios Echitul que tiene abierto los domingos de Navidad. Echitul, y tengo las anchetas también esta noche de Alcos Farmacéutica. Alcos Farmacéutica, unas anchetas completas con alimento, con vitamina C con protector solar bueno, con vitaminas véala ahí, esas las vamos a estar entregando en esta noche vamos a estar entregando esta noche esas espectaculares ancheta. y tenemos los guayos también que vamos a entregar los guayos los guayos Min Big. ahí están los guayos de Comfort Tennis vea esos guayos esos colores, véalos, esas pintas esos guayos los estaremos entregando esta noche entre las personas que los llamen a nuestra línea telefónica y tengo también este bono de 200 mil pesos, este bono de 200 mil pesos de, de Covelo, el almacén de las corbatas de Medellín, son 200 mil pesos, que usted los puede ir y reclamar en, en un vestido, camisas, corbatas, allá hay muchas cosas que puede reclamar, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos en el super debate, los temas polémicos del día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 Con la parrilla Cambalache, la auténtica parrilla argentina, los mejores cortes internacionales, las verdaderas empanadas argentinas y los verdaderos postres del sur, precios especiales para grupos. Parrilla Cambalache, un pedacito de argentina en patio bonito, el poblado. Los viernes, show de tango, reservas a este WhatsApp 301-396-5203 de Parrilla Cambalache. En Dabeiba está terminando a esta hora el Mil Ciudades Departamental de Futsal y el equipo de Dabeiba es anfitrión en este certamen. Le doy el dato, señoras y señores, Ciudad Bolívar es el campeón departamental del torneo Mil Ciudades. Con dos grandes partidos se cerró la jornada del día de hoy domingo. Ciudad Bolívar para Entonces, conocer... representa a Antioquia en el Mil Ciudades Nacional. Ciudad Bolívar. Para conocer quién representará Antioquia en la final nacional del torneo Mil Ciudades, don Gustavo, el Coliseo Destreza de Davey Vanas fue testigo del buen fútbol de salón y emociones que se vivieron durante cuatro días en el bello, hermoso municipio de Davey. Las oportunidades para los hogares itaguiseños. De la mano de nuestro alcalde José Fernando Escobar Estrada, su esposa Daisy Herrera y todo el equipo de la transformación, creamos la Secretaría de la Familia para juntos construir una ciudad para la familia. Nuestro propósito, fortalecer el tejido social para el ser, la familia y la comunidad. ¿Cómo lo estamos logrando? Destinamos el 57% de los recursos del Plan de Desarrollo a la inversión social, donde el programa Ciudad para la Familia es una prioridad de gobierno. En Itagüí creemos en el poder transformador de las familias. Somos una ciudad solidaria, incluyente, que fortalece el tejido social. Somos una ciudad para la familia. Que nuestras familias dejen huellas, no cicatrices. Itagüí, ciudad de oportunidades. Soy Juan Manuel Gómez, exárbitro FIFA, y le recomiendo. Las mejores prendas deportivas. Deportiva Juan Manuel Gómez es una empresa con 30 años de experiencia, fabricando uniformes deportivos escolares y dotación. Deportiva Juan Manuel Gómez, toda una tradición en el deporte de Antioquia. Bueno, estamos con el CDA San Juan Usted, Luciano, cuénteme, dígame si ya hizo la revisión técnico-mecánica ¿Cómo le fue? Por supuesto Excelente, mejor imposible ¡Qué atención! ¿Usted ha con la moto? Claro, y también para la moto, para poder salir de la ciudad hay que ir al CDA San Juan. Los esperamos en San Juan ahí en la fachada verde, en la calle 44 San Juan, CDA San Juan, calle 44 69 13 Trenando este, este silbato es profesional, pero mandó eh, Wilmar Roldán. Wilma Roldán un abrazo <risa> a Wilmar, soy la final. Pero este, con este no pito, Cálito Dio Muchas gracias al profesor Wilmar Roldán y a todos los árbitros que, que ven el fútbol, que nos escuchan. Y a mí me da pena con los árbitros, pero especialmente me da mucha pena es con la gente del bar, porque el bar. Tuvo una idea muy feliz y muy bonita que era ayudarle con tecnología al fútbol. Y el bar, pues, terminó muy mal. Este campeonato ha terminado. Ahora que vamos a sacar las conclusiones, me parece que terminamos el año muy mal. Y tiene que ver mucho: primero el arbitraje y después el bar. Y en muchos, el bar fue el que intervino, metió la mano, dañó partidos. Y yo dije, desde que se inauguró el bar, que ese era un bar con B de borracho porque había que estar drogado, borracho para, para tomar las decisiones que toma el bar. pero no, ahora me acabo de convencer que ya no es con B de borracho sino con B de bandido porque o sea, esquimarle los bolsillos a los equipos eso, eso, eso a pena, y eso lo hizo el bar y lo hicieron algunos árbitros. a mí me por ejemplo le voy a decir Quindío lo sacaron, puede ser Quindío le dieron un pito, y hay una manada de equipo aquí que le dieron un pito y lo sacaron, y lo otro ¿Quién hace todos estos cambios? Porque este año vimos tantos, tantos marcadores que uno dice, cómo fue eso? Porque unos marcadores y unos partidos que uno decía, pero no puede ser estos marcadores. Pero como ahora hay una mafia que está detrás de todo esto, que son las apuestas, entonces ellos están acomodando, creo yo, porque no encuentro razón, marcadores. Y por eso las determinaciones arbitrarias de ese bar, que deberían cancelarlo, porque eso no le a, eso no le produce no, perjuicio, mala imagen al fútbol colombiano. Y un gasto de plata a la Di Mayor, que tiene que pagar eh, eh, el bar. Para mí, la conclusión, ojalá el otro año no vaya más bar. Deben los árbitros, se equivocó. El árbitro se equivocó. Van a gastar más plata, va a haber bar en todos los partidos. Dios, los partidos. O, ojalá, bueno, entonces es una mala. Pero entonces pongan, está bien. Acepto que vayan. Pero cambien la B. La V, que ellos tienen buen, buenos de video, asesores, pero ponga la con B de bandido. Pongan buenos asesores. la con B de borracho, una de las dos. Quienes lo manejan. Porque es que esto que está manejando. Ahora, esto que estamos diciendo aquí no lo va a decir, por supuesto que no lo va a decir Will. Por no. supuesto que no lo va a decir la Ellos no lo van a decir. Yo lo digo porque yo he visto cómo perjudican los equipos de fútbol y a uno le duele esto. Entonces, yo preferiría que eliminaran el bar, porque ha sido... Aquí no nefasto. Ha ha sido nefasto, fatal para este 2000, estamos en conclusiones de las conclusiones nefastas este año, es, vamos con Nacional primero, don Luciano buenas noches bienvenido, último debate ¿qué conclusión saca usted de su equipo atlético nacional este año? Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos sobre la libertad, muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar como yo sé que ya van a saltar? ¡Ay, no es, así, que tú no es así! Salten lo que les dé la gana. A mí me parece que el nacional de este año gana el año. Pero es que no está en la final. No está en la final. Pero voy a mostrar por qué gana el año. Primero, recupera un fútbol que la gente venía pidiendo hace rato. Recupera el fútbol elaborado de buen toque que hoy no se vio en la gran final de los dos finalistas del fútbol colombiano. Segundo, porque competía nacional, por, como todos los equipos del fútbol colombiano, por dos objetivos claros. La Copa Colombia y la otra Copa de Mayores, la, la, la otra Copa A para poner un nombre, pues, porque hoy tiene como 40 mil patrocinos y 40 mil O la Liga, o como la quieran llamar. Competían los equipos todos por dos objetivos y un tercero que sale de rebote de esa competencia que es un cupo a la Copa Libertadores de América. Pero es que no está en Copa. Sí está en Copa Libertadores de América, porque el repechaje forma parte de la Copa Libertadores de América. El repechaje no te elimina o te catapulta ni para la Copa, ni para la Champions League, ni te catapulta para la Copa Suramericana. Te elimina o te catapulta para la Copa Libertadores de América. Si consigue ir a la Copa Libertadores de América y consigue una de las copas en disputa, ganó dos, ganó dos copas. Y yo creo que eso le da un mérito a Atlético Nacional en este semestre. Muestra a la faz del país un técnico nuevo, un técnico nuevo de la cantera de Atlético Nacional, que lo mínimo que debe merecer es un poquitico de respeto por parte de todo el mundo. Y es un equipo que ha mostrado ...que ya comenzó a transitar un camino... ...que va en ese tránsito por ese camino... ...vamos a ver hasta dónde llega en ese tránsito... ...pero ya se quitó el marasmo... ...de traer un técnico de categoría... ...rimbombante... ...ganador de mucho dinero... ...y también fracasado y también perdedor... ...y también perdedor... ...entonces para mí... ...so pena del que se quiere enojar que se enoje... ...y diga lo contrario para mi nacional, gana su semestre. Bueno, eh, la pregunta de esta noche para los que quieren ganar los premios, la vuelvo a repetir, la, o no la, no, la, no la he hecho, la voy, la voy a dejar. La pregunta es, Tolima y el, y el Deportivo Cali ya jugaron una final. Ya jugaron una final, Cali Tolima. ¿Quién ganó esa final? No, ha sido la única, y esta es la segunda que se vuelven a enfrentar en finales, Cali y Tolima. Cuando Cali y Tolima se enfrentaron, ¿Quién ganó esa final? Esa es la pregunta y la respuesta la pueden responder los que llamen ya al 018-051-5015 y también a través del 236-4604 con 604. Adelante, pueden seguir marcando ya para que participen de los premios. Bueno, estamos con las conclusiones del verde. Para usted, señor Osorio, ¿qué conclusión saca usted del Atlético Nacional? No me hable del Medellín, que ya voy con Medellín. Por ahora, no, pues... ¿Usted está de acuerdo con lo que dice Luciano? ¿Está bien o le quedó faltando a Luciano o qué? No, no, yo estoy aterrado, yo estoy aterrado. Yo estoy aterrado porque no esperaba ese conformismo. ¿Ah? ¿Que Nacional ganó el año? No, no, un momento. Para mí ganó el año el técnico. Y simplemente voy a explicar esto. Gana el año porque él es un técnico novato. Y un técnico novato que se ganó una copa tiene mérito, tiene mérito. Pero en la liga, en la liga, el equipo fracasó, fracasó. Porque el objetivo de Atlético Nacional, con la nómina que tiene y con la inversión, tiene que ser apostarle a los dos títulos del año de liga. Y en el primero cabalgó con Guimarães, en el segundo cabalgó también, hizo 42 puntos. Y como diría Eber Castro, ¿de qué le sirvió todo eso? ¿Sí? Bueno, señor Osorio, eh, simple y llanamente al técnico en la final, en la final, le faltó muñeca, se churreteó, se churreteó el equipo y se le dividió el pero equipo. Pero no lo descalificó, y Rafa. Se, bueno, tranquilo, pero se le dividió el equipo. Mm. Sí, hay sí. que reconocerle no, que no, ganó, él cometió muchos errores. El, el, hay que reconocerle que ganó la Copa eh, Colombia y que clasificó a Copa Libertadores de América. Pero enseguida vamos a ver las calificaciones que cada uh -huh. uno le va a dar a la actuación de el nacional de su técnico. Don Juan Díaz, eh, voy con el cirujano del comentario, don Augusto Velosa. Buenas noches. Y a ver qué conclusión tiene de Nacional Perfecto. de este año. Don Roba, ¿qué tal, compañero, televidentes? es un placer saludarle. Una cosita del bar. ¿Sabe cuánto vale el bar en Colombia? Diez mil dólares por partido. Es decir, que 10 mil dólares por partido, se o sea, bien. casi 40 ¿Qué? millones de pesos por partido. Ya, ¿o qué? ¿Okay? ¿40 Esto, millones? Muy y va a haber y todos. ¿Y va bueno, a haber? Lo otro, Rafa, ustedes vieron hoy que empezaba el partido entre, entre, entre Tolima y Cali, Cali Tolima de local, Cali, y, y, y, y, y, y, y el, el, el, el árbitro pita y los jugadores quedaron quietos. Es la primera manifestación de protesta de jugadores colombianos por lo que tuvo la asamblea, de, la asamblea extraordinaria la ley mayor de sus determinaciones entonces hoy un comunicado de la Colfútbol bien, bien fuerte, dice es imposible que nos coloquen a jugar todo el año cuando tenemos Copa América femenina, tenemos campeonato mundial de fútbol, en lugar de hacer un solo campeonato, nos ponen a hacer dos campeonatos con cuadrangulares, con clásicos con fecha de clásicos, etcétera etcétera entonces dice, eso está, va contra nuestra salud no tenemos derecho a vacaciones dicen los jugadores, y fuera de eso y fuera, vamos dicho, a tener... Es anti Sí. Dice, jugadores que van a participar en Copa Libertadores, en la Liga, más Copa Libertadores sudamericana van a tener más de 70 partidos al año. Eso no puede ser. ¿Es el único eh, eh, el campeonato del mundo así de largo y desaturado? Eh, y lo otro, cómo es posible que mientras la FIFA dice hay cinco cambios y estábamos jugando hasta hoy cinco cambios, a partir de enero tres cambios nomás en Colombia. Por Dios, hombre, cuando debemos haber rotación, oxigenación, déjenos descansar un poquito, meten solamente tres cambios y la FIFA está diciendo cinco cambios. Entonces no está. La, dice y las mujeres, cómo es posible que las ponen a jugar solamente de febrero a mayo, tres meses y medio. Y, y, y entonces, ¿cómo, no, le, cómo así no les pueden pagar todo el año a las mujeres, a nuestras colegas, a nuestras jugadoras, amigas y compañeras? O sea, una cantidad de determinaciones equivocadas en, en el seno de la Asamblea Extraordinaria de la Di Mayor y por eso la cual furpo comenzó hoy fuertemente a, a, a reclamar, ¿se ¿sí me entiende, Rafa? Con la parálisis de los jugadores cuando se dio el pitazo inicial. Eso demoró 15 segundos, pero bueno, se alcanzó a mandar el mensaje. Y de Nacional, Rafa, yo no rajo al técnico, al técnico Restrepo, yo le coloco seis más adelante, se va a estar la calificación, pero sí le faltó muñeca, como usted dice, por lo Nobel él su asistente técnico, Nobel también, para, para manejar este último mes que fue caótico, nueve partidos sin ganar, etcétera, etcétera. Una defensa que era de las mejores del campeonato, se vino completamente abajo. Y tiene muchas cosas que ver, eh. sobre todo el sistema de, del medio campo, terrible. Después de que se lesionó Baldomero Valdomero Perlás, el hombre se enloqueció, no pudo, colocaba a un lado un jugador, eh, al volante mixto lo colocaba de muy malo, etcétera, co etcétera. Defendés. Muchos errores, muy malo, muchos entonces. errores. Como, como decíamos alguna vez, Nacional en el medio campo para, para, para pareciera que practicara no el principio antiguo del liberalismo manchesteriano: le ser fe, le ser pase, dejar, dejar hacer, dejar, hacer, dejar hacer. pasar, dejaban hacer ¿Cómo todo, defenderse si y lo pasar No, yo no lo rajo ah, porque en la primera sí, fase perverso, de todos contra todos. No, pero, pero déjame hablar, hombre. con usted me hablar, déjelo el que está metiendo el señor González. tiene que copiar sí, y pegar eh, exacto. porque usted lo dijo. No, no, que no puede no, haber oposición. Que, no, no, que no, que no, que no, no puede haber oposición, hermano. No, no, no. No, que no, nos no, no, no, No, No está confundido. Es muy bueno, pero es muy malo. Bueno, bueno. Ahí está el Correcto. Es muy bueno. No, pero yo muy quisiera malo. que ¿sito? se repitieran los conceptos suyos sobre el estrepo y sobrenacional. Al hablar con los partidos en radio. Al hablar con los partidos en radio. Es muy malo, pero es muy bueno. Sobre el profesor Rui Ray. Es muy malo, pero es muy bueno. No, Seguí, pues. Seguí pues. Ojalá ya, algún día ya se ya, conociera González, lo que se dice en la radio, amarillo. papá. Pero un momentico, amarilla para sí, González, sí, hermano, sí, hermano sí, mire. Sí. Hermano, y a mí me daría pena tener que expulsarlo a usted sí, en el, el último programa, programa del año, sí. A mí me daría increíble. mucha pena, hermano, que usted sea tan no, tan es que... irresponsable. No, no, no y estoy de acuerdo con usted veloz y le voy a decir y responsable González claro. sí, tan que tan dice fácil, una cosa en la radio es que fácil, escucharan no. el último partido cuando lo goleó el deportivo Cali ahora lo que está diciendo qué dije a ver qué no, dije, no, ¿qué, desastre, dije? No, no, qué dije respecto no, no. el último partido Desastre el, el equipo desastre el, ¿qué el equipo qué dije quién dirige ese desastre qué dije equipo lo dirigió hermano y lo golearon, papá entonces no no no no, porque me sacan tarjeta roja mejor nos carreta no no no carreta el bobo pero, Somos no, los no, hinchas de no, Nacional, no, tranquilo. Esto es muy fácil. Mire, yo le voy a decir a los oyentes que entren por YouTube y, en la, y, en la, y ahí está ahí la está. transmisión ahí está. del Deportivo Cali. Escúchenla. Y listo. Ahí y está. Y ustedes sacan las conclusiones. Ahí está. No, porque ahí está. Mire, la gente ahí. donde escucha, te si arruinan, está. Luciano. Ahí está. Ahí sí está. Buenas noches, Ahí están. Juan arruina a otros, no, no. arruina a otros, lo arruina. Andan? sí, pero no, pero sí, pero puede que sí, bueno, puede bueno, que a a ver, arruina Juan a ya guardo, otros, ya a mí no. Bueno, muy buenas noches, Rafa, saludos para usted, para todos los televidentes. Arruina, ¿qué tal bueno, esa? Ay, Dios mío, este torneo, mmm, cuando se arman estos torneos de esta manera, algo tiene entre manos di mayor, algo hay por debajo. No sabemos, pero algo hay por debajo. Bueno, a mí me parece que Nacional, Rafa, creo que eh, para mi concepto, con todo lo que tuvo el equipo, con todos los problemas que le tocó afrontar en el tema de demandas, en el tema de persecución, porque es que a Nacional lo persiguieron infamemente durante este año y fue un equipo que a lo último, y lo, y lo, lo dijimos aquí y, y lo pre prevenimos a la gente, cuando iban a comenzar los cuarangulares, prepárese para el Festival del Pito a Atlético Nacional, y ahí está todo, todo lo dicen los partidos, de todas maneras, con todos esos, todas esas vicisitudes, todo eso que se le quiso montar al equipo verde, me parece que es un año para ganarlo, el equipo Atlético Nacional, lo gana porque con el tema este de la presión de no jugar con algunos de sus contrataciones, algunos partidos, de un técnico noble que apenas estaba arrancando porque fue nombrado por temas económicos, por eso no había presupuesto para traer a un técnico de primer nivel, había que nombrar un técnico de la casa y le tocó la responsabilidad a este señor Restrepo que para mí cumplió a cabalidad, cumplió a cabalidad, llegar de primera, arrancar y tener la, eh, eh, el, el, el reto de poner este equipo donde lo puso, me parece que es para ganar el año. Sí, que en finales no logró, sí, en finales no se pudo lograr y por lo que haya pasado que mala planificación, o que o no ubicó ciertos jugadores, o que hubo hechos extradeportivos que afectaron internamente al equipo, etcétera, etcétera. De todas maneras, con todo y eso me parece a mí, Rafa, que el técnico y Atlético Nacional gana el 2021. Ahora, hay que, el, el año hay que dividirlo en dos. Claro. Entonces, cuando dirigió, acuérdese, Guimaraes, perdieron, fracasaron, fracasaron. Y hay que dividir después, cuando llegó Alejandro Estrepo. Restrepo, uh -huh. que ahí se gana un título. Entonces, si usted va a redondear el año, usted me parece que Nacional no gana el año, usted gana un semestre. Señor Don Elkin, la voz, buenas noches, bienvenido. Hola, don Rafa Gol. saludo cordial para usted, internautas televidentes. Voy al grano como diría el dermatólogo. Claro, es que hagamos la analogía del año como de un partido de fútbol. En un partido de fútbol hay dos tiempos. Ajá. En el fútbol colombiano el año es de dos momentos, de dos semestres. Y el primer semestre le fue mal Atlético Nacional porque estuvo eh, durante buena parte del primer semestre en el primer lugar, pero al final no accede a la final ni al título. Y en el segundo semestre de dos torneos gana uno con un técnico nuevo que para quien habla gana el semestre y gana él con Atlético Nacional. Pero la generalidad por el cumplimiento de objetivos de Nacional, que fue de tres campeonatos donde gana uno, y no ganó uno de los dos, que eran de los más importantes, me parece que el equipo pierde el año. Pero no solamente, y no, y no voy a hablar tanto del equipo, voy a hablar de algunos jugadores que llevan tiempo en este Atlético Nacional y ya es hora que salgan. Me da pena eh, con eh, algunos jugadores, y no soy quien, para decirme, meto la mano al bolsillo y e invierto en los equipos antioqueños. Pero hay jugadores pasados ya. Candelo, ¿cuánto lleva llevan Atlético Nacional? Marulanda dice querer, lloró llegando a Nacional, que soy hincha de corazón del Verdolaga y que ha demostrado en el terreno de juego Alves termina su contrato Castro, por costo-beneficio, es un jugador que le cuesta mucho al equipo Verdolaga y solamente muchas veces sirve para rematar partidos Entonces el tema de Atlético Nacional hay que diferenciar la labor del técnico, la labor de los jugadores y en algo estoy de acuerdo con Don Luciano si se ha comenzado a recomponer buena parte del camino en este segundo semestre, y lo digo porque lo viví, porque desde que comenzamos a ir, los medios de comunicación fui por lo menos el representante del grupo de Rafa Gol al estadio y veía que había vuelto la alegría del hincha de Nacional y un buen matrimonio con el, el equipo, que al final no se dio por los resultados y por las malas determinaciones de los jugadores, el bajo rendimiento de muchos de ellos y algunos cuestionamientos del técnico. Pero si hay cosas que vienen bien, desde el presidente, el señor Maturana que llega como asesor, el técnico que es nuevo y logra un título, ¿por qué no darle la oportunidad? El año no se gana, pero hay aspectos positivos de Nacional y yo miro el vaso medio lleno para que el otro semestre siga este proceso. Bueno, muy bien Don Elquilao. hago esta pausa, ya regresamos porque vamos a calificar la actuación de Atlético Nacional y de su técnico. Ya regresamos, permiso.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 que eso que te apasiona es tan solo un pasatiempo. Que la universidad debe tener 200 años para conseguir empleo sin nunca haber trabajado. Que en una empresa no puedes crecer. Que no puedes seguir tu vocación. Pero hoy te decimos que sigas tu pasión. Porque este es el momento de decir, CESDE es mi decisión. Satisfacción es encontrar la mejor calidad. ¡Frescura, abundancia y ahorro efectivo de Eurosupermercados, ahora en Rappi! Nos mueve el deporte, la actividad física y la recreación. Somos bello Sigue viendo el superdebate por Teleantioquia Al super debate de los temas polémicos del día. Estamos con el tema de Atlético Nacional. Las conclusiones, ganó el año, perdió el año, Nacional. El técnico, ¿cómo le fue? A propósito, al final del partido, del último que jugó Nacional este miércoles en el Atanasio Girardot, frente al Deportivo Pereira, donde lo goleó nuevamente 5 1 La voz le hizo Junior. una pregunta al técnico: si había ganado el semestre si, sí. o no lo había ganado. Claro. Sí, señor. ¿Qué dice? El profesor Alejandro Restrepo, ¿ganó o no ganó el semestre con Nacional? Buenas noches. Pregunta Elkin, la o de Rafa Gol. Profesor Alejandro, ¿considera que Nacional gana o pierde el semestre? Bueno, yo siento que desde, desde el proyecto, desde la idea de juego, desde muchas cosas que hicimos desde el principio de temporada, eh, actuaciones muy buenas en, en campos difíciles eh, volver a traer esa esencia, ese ADN de esta institución que, que el grupo de jugadores y, y nuestra afición se sintiera identificada con una forma de jugar eh, el título conseguido en Copa, la clasificación a Copa Libertadores, sentimos que, que hemos hecho cosas importantes, obviamente estamos muy dolidos por no haber eh, competido la final de la liga, algo que sabemos que es muy importante para toda nuestra hinchada para toda, toda la esencia de Atlético Nacional. Eh, creemos que teníamos el equipo para haber llegado, o por lo menos para estar peleando hoy en este partido, el, el ingreso a la final. No se dio, nos plantaríamos como club nuevas, nuevas metas, nuevos objetivos, y estoy seguro que trabajaremos incansablemente para eso. ¡Rafa, gol! Bueno, ahí está Alejandro Restrepoque. Al final, en la final... Le dio la pálida al equipo, se churretió. Tenía que haber ganado la estrella, a ¿ver? a pero bueno. De todas maneras, vamos a calificar la actuación del técnico y vamos a ver quién fue el mejor jugador del año de Atlético Nacional. Don Luciano, para usted, ¿quién es el jugador del año de Atlético Nacional? Y Alejandro Restrepo, de 1 a 10, ¿cuánto le da por su actuación? Perlaza, el hombre del año y Restrepo, 7.5. 7.5, perfecto. Don Gustavo Osorio, sí, yo lo mismo para usted. Yo califiqué el mejor jugador de Atlético Nacional en el año a Andrés, el rifle Andrade, y al técnico Alejandro Restrepo le puse siete puntos. A pesar de haber perdido la liga, le abono que siendo un técnico nuevo ganó la copa y por eso le pongo siete puntos. Pregunta para el cirujano del comentario, don Augusto Velosa. El mejor jugador del año, rifle Andrade, Rafa impresionante el nivel del Vallecaucano y para Alejandro Restrepo, seis puntos Bueno, estamos calificando la actuación de Nacional ¿Quién fue el mejor jugador del año? y por este semestre ¿Por el semestre? ¿Cuánto se le da a Alejandro Restrepo? ¿Pasó o no pasó el semestre? Don Juan Diego Arroyave, buenas noches bueno, y díganos Rafa, eh, permítame antes de, de dar la calificación yo solamente digo una cosita pequeña Sí. uno gana un título y se pierde un año bueno, pues son conceptos respetables eh, Para mí el mejor jugador, para nuestro concepto personal El mejor jugador de Nacional en el año fue Andrés El Rifle Andrade Y para el técnico Alejandro Restrepo, por toda su labor, su campaña Lo que hizo con el equipo, le pongo siete puntos Bueno, eh, el torneo se juega dos, un semestre y un semestre Que da estrella, las estrellas, es el objetivo y en el primero no se consiguió la estrella, en el segundo tampoco. Se ganó un cupo a copa y se ganó otro torneo que es una copa que se llama la Copa Colombia, que juegan los de la B contra los de la A, y tiene su mérito que Nacional se la ganó. Pero cuando uno no adquiere un objetivo de ganarse la estrella en el primero y en el segundo, o sea, ser campeón del fútbol colombiano, entonces ahí sí me parece que hay que analizar eh, qué pasó. Eh, don, ¿No ¿Puedo decir algo al respecto? No, eh, eh, don Elkin, ah, la No, noches. Decir, no ya le doy la palabra. Primero, no, no es cuando usted quiera. Vamos en amarilla en A nos... ver, déle ese voz. Eh, los... Lo primero, el mejor jugador de Atlético Nacional del año, Baldomero Perlaza, fue tan importante que se lesionó y el equipo se cayó, terminando el año. Y le pongo al técnico Alejandro Restrepo con 6.5. En nuestra transmisión de radio y también en el programa... Está el doctor Vanegas, Jorge Enrique Vanegas, dijo él, el doctor Vanegas, el rifle Andrade, don Jackie Posada, nuestra voz comercial también dijo el rifle. El doctor Vanegas le pone 6 a Restrepo y el Jackie le pone 7 al técnico de Nacional. Ahí está la o votación. Sea, qué de... quiere decir? Por lo que veo, sumando así abuelo de pájaro, veo que ganó el rifle. Ahora, mi votación es: número uno, que para mí el jugador de Nacional del año, por todo lo hecho, se llama Baldomero Perlaza. Y al técnico Restrepo, por la actuación que hizo, le pongo seis raspado, raspado le pongo los seis, por, por, por haber ganado ese título. Porque en la final, donde tenía que mostrar usted su envergadura, su muñeca de técnico, se rajó, se churreteó. ¿Qué, qué lo salvó a usted, señor Restrepo, que ganó eso? Ahora, esto es un concepto personal. Si Nacional tiene que traer, para mí Nacional, para el otro año debería traer un técnico de charreteras extranjero, porque todavía este está extranjero. aprendiendo. Está aprendiendo, está aprendiendo. Lo paso con seis, pero él está aprendiendo. Pero si Nacional no tiene la plata y no consigue un técnico de charreteras, hermanito, yo dejo a Alejandro gastepo Ahora, el técnico que venga, Alejandro tiene que ser asistente, no lo pueden, no lo tiene que mandar a la asistente, tiene que seguir aprendiendo, porque ha mostrado cosas interes interesantes. Lo que pasa es que a la final cerrado es mi concepto, lo paso con seis, pero pido que Nacional traiga un técnico de charretera, de nombre, y listo. Ahora, si no lo consigue, porque es que vale mucho dinero, dejen a Alejandro Restrepo, déjenlo, y al que venga, Alejandro tiene que ser Les cedo la palabra al señor Luciano, que la solicitó. Eh, no, se me olvidó lo que iba a decir. A ver, no, se me bueno, olvidó lo que iba a decir. A ver, lo que estoy oyendo, pues, bueno, se me olvida todo. Bueno, sí, pero no, puede que, es malo, pero hay que dejarlo. No, que es que no sabe plantear los partidos, que no sabe jugar. Bueno, en la ahí línea, tengo. Pero le, le, pero le pongo seis de calificación. Ahí tengo. Sí, Muy sí, si me está diciendo sí. a mí, eh, no, yo. Si lo está diciendo por mí, yo sí pido técnico nuevo para este ah, MF bueno. Nacional. Entonces, yo sí no pido sé, técnico nuevo no sé para, si el cuatro, para el otro año. Porque tiempo. usted, el equipo le cayó, Alejandro, y estaba dividido. ¿Sí? Y me parece que es una falta de verraquera sí, de, no de, de, de lealtad de algunos jugadores. Porque por eso yo lo pongo. No, no lo ve No, no, no, no bueno, Yo sí pido técnico nuevo Pero si no lo consiguen, ah, dejen a Alejandro no Recebo. No a, ¿no? a ver, a ver ¿Quién ganó la votación nacional? Por favor, me la repiten A ver Ese El, es. el, rifle. el, el rifle, rifle, cinco votos Baldomero, Perlaza, tres Tres votos, sí. bueno El rifle jugador Rifle de churreteó en la final Y Oye, el promedio papito, Es más, yo le voy a pedir a los directores de Nacional Empiecen a ver los videos de los partidos Vean los videos y miren quiénes, quiénes le faltaron al técnico en la cancha y empiecen a pasar cartas. A ver... Eh, el promedio para Restrepo. Que el implicado? promedio, promedio señora, sí ¿cómo se el promedio? 6-6. Dice Augusto, 6. 6. Jorge Enrique Vanegas, 6. Gustavo Osorio, 7. Jackie Posada, 7. 7. Juan Diego Arroyave, 7. 7. Luciano González, 7-5. Rafa Arroyave. Gol, 6, y el Yelkin, 6 con... 5. 5, Arroyave. ¿cuánto Todos le le pasó al todo. ¿Y cuánto le dio Arroyave? No a 7. Ah, 7 le dio Arroyave. Total, arroyave. El, el promedio arroyave. de Alejandro Restrepo, 6 con 6. Ahí está, el promedio de Alejandro Restrepo. Bueno, señor, ¿se, ¿se acordó, señor González? No, no me acordé. <risa> Ni me, no, sí me acordé, pero digo como Roberto Ledesma. Venía a decir no sé qué cosa. Ah, ya me acordé. A ver, amparo, Pero Grisales, no, no la voy usted, a decir. Usted sí se llama. No la voy a decir. Usted se llama no, Roberto Alejandro. No, no se llama Roberto Alejandro. hace <risa> ese montón de incoherencias. No sabe plantear los partidos. Es muy malo. No ha ganado nada. Y le ponen seis. Eso sí está totalmente. Pero ganó una copa. Ahora, para, mi entonces, entonces, para, para mi Entonces, Para mi entender, La ganó el Chepa, pues. Sí. Se sí. la noche. No, eso es ¿Usted lo que dicen ustedes. Usted sabe que tipo, primero en las finales, en las finales, escogió mal las nóminas. Segundo, planteó malos mal los cambios. Eso técnico. sí lo sabe usted. Entonces, no, porque, porque si lo hizo lo antes. Pero porque en las finales se churreteó. Y después, era lerdo para hacer los cambios. Y por último, hacía mal los cambios. Entonces, hermano, eso, eso le pasó en los últimos partidos porque en los anteriores cuando ganó cuarenta y pico de puntos no pasó nada de eso y si en las finales sí hizo va, llorar a todo va, el mundo va. en el estadio ¿Cómo alguien le pone 7.5 cuando el equipo cuando colocaba a jugar solamente 10 jugadores porque para el señor González, Gigi Duque no jugaba nada, no nueve. jugaba con 10 eso es una ah, hazaña, imagínense. eso es no, hazañoso no, que un tipo no, con 10 hombres no, le haya sacado 8 no, puntos en el todo contra no, todos y ha llegado seis, a, dos, seis, a, a dos finales seis, ocho, eso son seis. hazañas, eso lo bueno. O sí. no te parece muy no, coherente no, no. El coherente son, co son dos El coherente son dos ¿Cómo un técnico va a jugar con 10 jugadores, hermano? ¿Cómo se le ocurre, hermano? ¿Cómo se le ocurre? El coherente son ¿Cómo le ocurre? Oye, oye, oye ¿Qué es que para él no jugaba? No, el coherente son dos El supergoleador ¿Para él no jugaba? Sí No, no, no Vamos a ir a estar Eso es una hazaña Con 10 Y pelea una final Eso es una hazaña Jugando con 10 esta Eso es una hazaña. y no le puse los 10 por cometer ese error de mantener un tipo que en la cancha, no le produjo absolutamente nada al Atlético Nacional. Pero usted dijo lo ya. mismo del Uruguay. Oiga, ¿cómo acomoda el no. De Alves también dijo lo mismo. No. ¿Ah? Es que son los dos. Y de Candelo sí. también. Es que son los dos. Y de Candelo mismo. Y de Perea. Y Marulanda. Hey, hey, Perea. Entonces, y Perea. Bueno, de Pereo, y entonces. Y, de Pereo, y entonces. De Pereo, de Perea, ah, ¿quiere que le acceda a Benicela? Yo se los digo. Yo se los digo en la transmisión del Deportivo Cali que quién había sido el mago que había vendido claro, a Perea. Claro, ese es un ¿Ese mago. Decía que hace de un monumento haber vendido a Perea. Ese es un mago. Haber vendido a Perea lo, lo hace un mago. eso es como vender una loca embarazada. Ay, Quiero no. decir, una no, señora corriendo... ya regreso embarazada. mejor. va. Después el después Ya vuelve el superdebate por Tele Antioquia. Con la llegada del Instituto de Deportes y Recreación a la ciudad, nuestro más grande objetivo ha sido poder llegar a todo el territorio especialmente a aquellos lugares con mayores problemáticas sociales y económicas. Desde la sugerencia de fomento para el deporte y la recreación, tenemos el orgullo de decir que estamos logrando este objetivo. Contamos con 29 disciplinas deportivas al servicio de la comunidad, un equipo humano dispuesto a darlo todo para que nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes vean en el deporte una alternativa de vida. Hoy, ...más de 4.000 usuarios disfrutan y descubren sus talentos y habilidades deportivas. Nuestros adultos mayores bailan, se ejercitan y gozan... ...de las diferentes clases y actividades que ofrece el Interbello. A los Bellanitas les queremos decir gracias. Gracias por confiar, gracias por recibirnos en sus barrios... ...en sus casas y en sus familias. Seguiremos trabajando incansablemente para continuar fomentando el deporte, la actividad física y la recreación en nuestra amada ciudad. Somos Inderbello y ustedes nos mueven.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 Es hora de viajar, es hora de encontrar un servicio confiable que te pueda llevar donde tú quieras llegar. Crédito Pensionados Cotrafa, bajas tasas de interés, línea única 454-9595. Vigilado Superfinanciera de Colombia, adscrita a Fogacop. Colchones Dormir, el plácido descanso, teléfono 317-483-7548. Innovamos. Bot Ctl. Servicio de taxi vía WhatsApp. 312-265-6565, otra manera fácil y rápida de solicitar su móvil seguro. Sigue viendo El Superdebate por Tele Antioquia. Llegó la época más alegre del año y no puedes quedarte sin tu Navimuc Colanta. Sirven para tomar leche, armar la parranda. Reúne tres sellos de leche colanta... Vas a un Mercolanta y con 2,300 pesitos reclama el tuyo. Así de fácil es llevarse uno de los tres Navimux Colanta. Colanta sabe más, sabe a campo. Revisa términos y condiciones en colanta.com. Bueno, llegó la época del buñuelo. Estamos en Navidad. El buñuelo es artesanal y el buñuelo es de la comarca. Te debe comprar el buñuelo de la comarca Luciano Más suave y esponjoso Perfecto para rellenar Atención buñueleros Y panaderías La mejor mezcla para hacer el mejor buñuelo Lo tiene la comarca Cada vez son más productos Con el sabor de la comarca La comarca Los más sabrosos productos Con el sabor de La comarca Estamos con Alco Farmacéutica, el distribuidor de... Atención, atención, atención, atención, distribuidores. Atención, farmacéutas. Atención, droguerías de todo el país. Farmacias, farmacéuticas. Compre con nosotros y reciba los grandes descuentos y ofertas especiales que tenemos para ustedes. Llámenos en Medellín, 604-444-0411. Alcofarmacéutica, medicamentos de calidad con servicio humano. Las mejores jugadas, los mejores goles se marcan con Min Bing, el guayo de los goleadores, de los que juegan en cualquier cancha de fútbol. Adquiera tus guayos o tenis guayos. Min Bing, en Comfort tenis en el centro comercial Pioneros, en el segundo piso, en almacenes de deportes y tiendas de calzado de todo el país. Min Bing ponte. Calzate los guayos, sí señor. Tenemos variedad de colores y medidas. Bim el guayo goleador del 2020. Más placa, masilla y estuco plástico acrílico. ahorrate el reboque, tiempo y dinero. Aplícalo en concreto, bloques, ladrillos y drywall. Perfecto acabado en tus obras. Bueno, retornamos. Estamos en el super. Vamos a hablar del Medellín ahora. ¿Cómo le fue al Medellín? A ver, vamos a empezar con usted, señor Osorio. ¿Qué tiene que decir del Medellín? ¿Ganó el año? ¿Perdió el año? No, hay que analizar. ¿Fracasó? Ah, ¿No fracasó? Hay que analizar. Por ¿o usted le va a dar 10 sí. puntos también? Al, no, o, perdón, nueve puntos al. No, a la no, campaña del Medellín. No, hay que analizar por partes. Porque resulta que Medellín en el primer semestre ganó un título de Copa con Bolillo Gómez. Después Bolillo Gómez se fue, se fue. Y en el segundo semestre dirigió Comezaña pero creo que Comesaña no tuvo el tiempo suficiente como para decir que había que clasificar al equipo y ser campeón. Así que si a mí me ponen en la balanza a Julio Comesaña, yo digo que Julio Comesaña no fracasó, porque yo vi al equipo jugando muy diferente a como jugaba con Bolillo Gómez y los clásicos los jugó muy bien, contra Tolima jugó muy bien, mejor dicho, Medellín, porque no tuvo gol. Es la verdad, pero Medellín no jugó tan mal, ni hizo el ridículo como para decir que Mejor dicho, Medellín estaba por encima de equipos que clasificaron. Yo no sé para qué clasificó Alianza Petrolera, el mismo Deportivo Pereira. ¿Para qué? Bueno, si no, capaz. De uno, a ver, para usted ¿Quién fue el jugador del Medellín del año? Para mí el mejor jugador en el, en el año fue el arquero Mosquera Marmolejo. ¿Y cuánto le, da, cuánto le da a Comesaña? A Comesaña al claro. técnico final, ¿cuánto le da? De y a Comesaña, por haber llegado muy tarde, le pongo seis puntos. Bueno, eh, ¿Usted, Luciano, cómo califica no, no, no. al técnico del pues, Medellín? No a fracasaron. Julio. Llevan como, como ocho campeonatos sin en entrar a una final. No fracasaron. tiene un gran técnico extraordinario, lo mejor que hay en Colombia, y lo echan a patadas como un perro. No fracasaron. Llega otro a hablar pavadas, como decir que yo no necesito grandes equipos para triunfar. No fracasaron. No fracasaron. No fracasaron. No fracasaron. No fracasaron. Bacanísimo. No Y, y ojo, eh, ahorita vamos a escuchar a la que no fracasaron, claro, porque de pronto se pone el aguinaldito de fin de año. ¿Cómo, cómo van a decir que Medellín no fracasa, hombre? ¿Cómo van a decir eso? Fracaso y y que no merecen... Alianza Petrolera y el otro, estar por encima de Medellín, se ganaron ganado ¿Pero el qué vas a decir de vos si justificaste a tu equipo que hace la mayor inversión del fútbol en Colombia, ah, en no, dinero no, para no traer mil jugadores bien. y no gana el título de me la liga Beijing y sin no embargo lo, lo, lo, lo salvaste? Medellín no ¿Qué vas a decir? Pero, oiga, ¿cómo no tengo tiempo? No tengo tiempo. ¿Cuál es el jugador de Medellín? ¿Y cuánto le da Ya me van a cortar. Pero es que me acabó el tiempo Ah, bueno. Para mí, para mí, el mejor jugador de Medellín se llama Agustín Buletich, Bien. y al técnico le doy dos puntos, dos. y eso siendo muy generoso con ese señor que dice que es técnico el Medellín. Bueno, correcto. Eh, vamos a ir, eh, cirujano del comentario, usted eh, califíqueme el jugador y a Julio Comisana. Agustín Buletich, para mí el mejor redondeando, dijo que le faltó a lo último más oportunidades, pero es un señor jugador y lamentablemente sale del Medellín eh, y a Comesaña le faltaron más partidos pero ya lo último se estaba colocando se estaba observando, dice, el ADN yo le pongo dice. de todas maneras seis puntos a Comesaña usted señor eh, claro, si no para, para, decir, para mí decir, Rafa, el, el jugador del, del dependiente del Medellín. Medellín que eh, se destaca de es Andrés los Mosquera Marmolejo Andrés Mosquera Marmolejo el golero y al técnico Comesaña Hombre, si tiene equipo y supuestamente llegaron cracks como refuerzos al Medellín, debía haber sacado este equipo más adelante. No pudo. Para mí fracasa cinco puntos. Sí. Bueno, y para el Don Elkin Labo, Mire, para usted, eh, ¿cómo, cómo es esa calificación. Primero, Medellín pierde el año. Aquí hablamos de, de que son conformistas en todo. Sí, en todo. Sí, Dice que conformistas. Y Medellín, Medellín por lo menos ingresar a los ocho de Colombia y pelear. Y no ingresa a los juegos. Ah, y pierde Colombia. el año igual que Nacional. pierde el, el año deportivo no. ah, independiente de Medellín. No, Déjenme hablar una copa que yo hablé copa, y dije que no. Nacional también ah. perdió el año. Hay que escuchar primero, hay que escuchar. Yo hablé que Nacional también perdió el año. Mm. Medellín pierde no, ya, el año, me Medellín, pero tranquilos. antes que Medellín, es que señoras ya. y señores, pierden los directivos los dueños, los dueños, ya. los dueños, le pongo al señor Comezaña cinco puntos porque por lo menos había que ingresar a los ocho de Colombia bueno. y en la figura el señor Andrés Mosquera Marmolejo, don Jackie Posada, el doctor Vanegas, votaron por Andrés Mosquera Marmolejo y le pusieron cada uno de ellos... 6 eh, mejor al señor Comesaña. Bueno, para mí el mejor de, del Medellín fue Mosquera Buletich. Ah, Buletich, también tenía Buletich. Y a Comesaña le pongo 5 punticos eh, A ver, eh, eh, tenemos ya la respuesta de la pregunta de esta noche. Eh, la, la final que jugó Tolima con el Deportivo Cali, ¿quién ganó esa final? Esta es la segunda final. Iván Rojas responde la da, o, da, o tiene la respuesta el hombre de reloj, que es Di Mario, la precisión suiza. A ver, Iván, buenas noches. ¿Cuál es la respuesta? Buenas noches, Rafa Gol. Mi nombre es Jorge Iván Rojas, en Madrid. Soy el técnico de Relojes de Mario Unicentro. Y la respuesta es, Tolima quedó campeón cuando se enfrentó con el Cali. Sí, señor. Y fue la primera final entre los dos. Cali Deportes Tolima, 2003 segundo semestre. Transmitimos esa final del fútbol colombiano. Esperemos que va a pasar. Por el momento ya se ha jugado el primer round. Aquí estamos en Unicentro. En relojes dimario, una sede espectacular de dimario en Unicentro. ¿Qué novedades hay? ¿Qué le podemos contar a la gente para el mes de diciembre con relojes dimario en todo el país y en el mundo? Muy bien, en este momento tenemos eh, promoción con el reloj del Atlético Nacional con el 20% de descuento hasta el 24 de diciembre. También tenemos otra promoción que es: si compras dos relojes, te damos el segundo con el 40% de descuento. ¡Qué maravilla! Relojes Di Mario, adivine qué le estoy pidiendo al niño Jesús. Un reloj Di Mario. Sí, señor. Vea, yo ya tengo aquí reloj Di Mario, pero le estoy pidiendo otro porque es que es bueno uno todos los días tener relojes Di Mario. Señor, feliz Navidad, que Dios lo bendiga. Jo, jo, jo, jo, jo, jo. Muchas gracias, muchas gracias. Es como serio, ¿cierto? No, no, Una sonrisita, una sonrisita. No, no, no, no, no, no. Al contrario, un sí. poquito, yo soy bastante alegre. Bastante alegre. No, bastante, no mucho. Muy alegre. Señor, que Dios lo bendiga. Feliz Navidad. Bueno, muchas gracias. Y que la gente compre Di Mario Claro que sí, eso estamos esperando Por eso tenemos muy buenas ofertas Se ve que ha comido Buñuelo y Natilla sí. Entonces, Rafa Gol, siga usted Seguro que sí Rafa Gol. gol! Bueno, eh, gracias a la gente Di Mario Y Juan Cerna, Juan Gabriel Serna González Es nuestro gerente de mercadeo y de publicidad eh, ya Él tiene las palabras finales para despedir el programa Juan, buenas noches Bienvenido al debate Hola Rafa Gol, buenas noches soy Juan Gabriel Serna González, gerente de Publicidad y Marketing. Agradecimiento sincero a todos nuestros compañeros por su apoyo incondicional y a todos nuestros anunciantes en este 2021. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año 2022. Muchas gracias. Hola. Bueno, muchas gracias, Juan Serna, y, y señor Lobo, la conclusión del Medellín, ¿quién no? ganó? Pues hombre, ganó Andrés Mosquera, marmolejo para los integrantes de Rafa Gol Radio, Televisión e Internet, y Agustín Buletiz, el segundo, para que tengamos en cuenta el dato, y Julio Avelino Comesaña, nuestro eh, productor, eh, don Esteban Mejía, hay que decir, señoras y señores, que no gana el año en materia de puntuación, por lo menos el promedio nuestro de Rafa Gol Radio, Televisión Interna Internet, el promedio 5 con uno para Comesaña. Bueno, ahí está el promedio, véalo ahí, está. sonriendo pero perdió. Luzo, un número del 1, 193. 120. El 120 para Jaime López de Envigado, cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. El campeón fue Tolima de esa época, la respuesta es correcta. Otro número, don Gustavo. El número 18. Hernando Zapata vive en el barrio Villatina, seis personas ven en el programa, tres hombres, tres mujeres. La respuesta, Tolima. A ver. 93. ¿El número qué? 93. Luis Eduardo Gómez vive en el municipio de Guarne. Cuatro personas ven en el programa Dos Hombres, Dos Mujeres. La respuesta, Tolima. A ver, Juan Diego. El 129. Eh, corresponde a Jesús Mario García. Vive en la América. Cuatro personas ven en el programa Dos Hombres, Dos Mujeres. La respuesta es correcta. El deporte es de Tolima. Por favor, me da otro número. 54. La voz. 54. La voz. Ah, bueno, la voz. El 54. El 54. Dora Lucía Londoño vive en San Diego. Tres personas ven en el programa. Tres mujeres. Tres mujeres. La respuesta, do, Tolima en el 2003 y si va hasta el año. Sí. Eh, Otro número, Luciano. 40. El 40, Juan Carlos Jiménez. En Campo Valdés vive este señor. ¿El seis personas, cuatro hombres, eh, dos mujeres. Y ven seis. Tolima, la respuesta. Otra, señor Osorio. Oh, el número 90. Y el número corresponde. Alina María Alzate, que vive en el municipio de Itagüí. Dos personas del programa, un hombre una mujer.